Caliente y se está poniendo un poco buena para todos aquellos que no comulgan con las dictaduras. Estados Unidos está siendo muy claro con respecto a los diálogos en México: mucha tomadera de pelo, mucha mamadera de gallo, que sí, que tranquilo, que cuente con nosotros, que nosotros íbamos, sí que no sé qué. Y la verdad, Estados Unidos, mande bien o mande mal, es el que manda. Y Nicolás Maduro por, por muchos aspectos se siente seguro de Rusia, de China, de Irán, bueno, en fin, de los que lo están apoyando. Pero lo que Nicolás Maduro no capta es que esos países, los que yo acabo de nombrar, no es que estén enamorados de Venezuela, ni de las mujeres de Venezuela, ni de los hombres de Venezuela, ni de los paisajes de Venezuela, sino que ellos quieren buscar es una plataforma para Llegar a meterse a América Latina Entonces que en este momento Maduro se está jugando la camiseta Porque le está haciendo así a Estados Unidos Y le está como dice vulgarmente abriendo las, las piernas a los otros Pero los otros que están, qué tan dispuestos estarían a arriesgarlo todo por Nicolás Maduro Es una muy buena pregunta y yo no creo que ellos se arriesguen tanto Sí, a ellos les interesa pero que sea prioridad para ellos, lo dudo mucho. Entonces acá, tanto la comunidad internacional, como la oposición, como los mismos Estados Unidos, le están pidiendo claridad a Nicolás Maduro, que si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien, porque vuelvo y digo, no podemos hacer lo que se hizo en Oslo, y lo que también se estaba haciendo en México, que aquí en una mesa se estaban firmando acuerdos, se estaban firmando convenios y se estaban firmando propuestas de aquí para allá y de allá para acá y a este lado se estaba haciendo totalmente lo contrario o sea seguían con la... aquí es como cuando uno firma un proceso de paz aquí y a este lado sigue con la guerra ese es el problema que hay y ese es el problema en el cual en este momento ya se están poniendo en cintura ya se lo habían dicho meses anteriores a Maduro que si vamos a hablar... Sí, vamos a hablar, pero vamos a hablar en serio Ya no más tomadura de pelo Estados Unidos le advirtió a la dictadura chavista En cabeza de Maduro Que aumentará las sanciones Si no reanuda las negociaciones con la oposición En México Ya, palabras concretas, palabras textuales Brian Nichols, subsecretario de Estado Para el hemisferio occidental Le aclaró a Nicolás Maduro que comete un grave error si piensa que nuestra paciencia es infinita y que las tácticas dilatorias le van a servir. Ojo, que comete un grave error, eso lo está diciendo Brian Nichols. Nuestra paciencia es infinita, pero que no vamos a tolerar. Usted siga jugando a los dos bandos, o es frío o es caliente, eso está bíblico. Esta es una clara advertencia a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela que su paciencia no es infinita y amenazó con intensificar las sanciones si no reanuda las negociaciones con la oposición en Ciudad de México que fueron interrumpidas el año pasado por el chavismo. Acá vuelvo y digo, se está pidiendo seriedad, que es lo que no ha tenido Maduro. Entonces en este momento o es sí o es no, pero no se puede jugar a los dos bandos. Esto es interesante desde el punto de vista que Estados Unidos no se quiere arriesgar, pero en este momento también a Venezuela le conviene estar aliado con Estados Unidos si quiere que las sanciones se las quiten o se las bajen. Entonces, aquí no solamente que haya solamente interés de Estados Unidos, no también le compete a Venezuela. Pero eso va en la posición que se coloque Maduro. Esto es interesante. Pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios porque gracias a sus comentarios seguimos acá siendo los número uno, siendo los chismosos del paseo, pero ante todo hablando con la verdad. Y nos interesa que ustedes nos hagan así, que ustedes nos hagan así, que ustedes hagan los comentarios que quieran, obviamente de una manera muy cordial, muy decente y hacemos democracia en lo que nosotros Creemos y opinamos. Ya se le había comunicado meses atrás que hay que ser serios en lo que se está hablando. Nicolás Maduro comete un grave error si piensa que nuestra paciencia es infinita y que las tácticas dilatorias le van a servir. Estamos preparados para responder con sanciones y medidas exhaustivas", si es que nos está tanteando, expresó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el secretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols. El gobierno americano siendo contundente presionado por el presidente de la comisión el senador demócrata Bob Menéndez, el subsecretario, rehusó poner plazo límite para el regreso de las negociaciones Ojo, él no quiere colocar una hay plazo hasta esto o si no se acaba, no Pero advirtió que el gobierno de Joe Biden usará las diferentes herramientas que dispone para sancionar y hacer cumplir la ley O sea, es más o menos lo mismo Por un lado no es que se pretenda colocar un plazo fijo, pero si no hay seriedad por parte suya, señor Maduro, pues sencillamente aténgase a las consecuencias porque si las sanciones están hasta acá, en lugar de bajar o en lugar de suspenderlas, lo que van a hacer es subir. La Casa Blanca seguirá trabajando en coordinación con sus socios para garantizar que el régimen no tenga acceso a los activos que están congelados y promoverá investigaciones de varios organismos como la Corte Penal Internacional CPI sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Brian Nichols se refirió, lo dijo muy personalmente, mi opinión personal es que Maduro ha cometido crímenes contra la humanidad. O sea, palabras más, palabras menos, él da un valor agregado a la Corte Penal Internacional donde él dice, personalmente, mi opinión personal es que este señor, palabras más, palabras menos, es un criminal. Estados Unidos desde hace unos meses se ha mostrado abierto a aliviar las sanciones al régimen de Maduro si se retoman las negociaciones con la oposición en Ciudad de México auspiciadas por Noruega, que se suspendieron en octubre del 2021 por la extradición a territorio estadounidense, de Alessab, considerado testaferro de Maduro. Y vuelvo, a, aquí hay una cosa muy clara, que si estamos hablando acá de, de diálogos, de negociaciones, Alessab es un cuento totalmente diferente, PDVSA es un cuento diferente, los CLAP, los alimentos CLAP, es una cosa diferente, no revolvamos una cosa con la otra, seamos serios. Una vez más, el gobierno Biden, Estamos dispuestos a modificar nuestra política de sanciones si las negociaciones progresan y el régimen de Maduro da pasos correctos, manifestó Nichols. Estados Unidos está promoviendo activamente el retorno a la mesa de negociación en México. Dijo que se está coordinando con la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela y afirmó que se han llevado a cabo reuniones informales en Oslo y Caracas con avances significativos. Afirmó que durante su viaje el pasado lunes a Ciudad de México en el que también participó el secretario de Estado Antony Blinken Se sostuvieron conversaciones con aliados claves sobre este proceso El subsecretario negó sin embargo que Washington haya ofrecido al dictador Maduro el levantamiento de sanciones a cambio de la liberación de presos estadounidenses en Venezuela de acuerdo al viaje que hicieron a Caracas en marzo, el asesor para Latinoamérica del Consejo de Seguridad Nacional Juan González, el embajador estadounidense en Venezuela Jimmy Story y el diplomático Roger Carstens, Sirvió para negociar con el régimen las liberaciones de estadounidenses injustamente detenidos en el país caribeño El ejecutivo de Biden sigue reconociendo y apoyando la presidencia interina del líder opositor Juan Guaidó en Venezuela A quien reconoció en 2019 y ha administrado el país desde entonces cuando era el presidente Donald Trump 2017-2021 Desafortunadamente la situación de Venezuela es una de las mayores crisis que ha habido el continente en su historia, además con la actitud de Maduro, al cual criticó por estar buscando alianzas políticas, oígase bien, políticas y económicas con Rusia, China e Irán, que dijo que traerán pocos beneficios al pueblo venezolano y amenazan a la seguridad regional. Sin embargo, la oposición venezolana ve posible reactivar este mes las conversaciones con el régimen de Maduro en México, aseguró. Luis Emilio Rondón, miembro de la delegación antichavista en el proceso de la negociación política. La materialización de un acuerdo parcial en materia social que atenderá problemas de salud, electricidad y agua. Dice una nota de prensa: la plataforma unitaria coalición de partidos que son contrarios hay muchas cosas por resolver la agenda sigue siendo muy amplia pero este acuerdo parcial es posible que reactivemos en méxico este mismo mes de septiembre es la esperanza que tiene este señor rondón esperemos que así sea Pese a que el pasado 17 de mayo los jefes de ambas delegaciones anunciaron a las redes sociales que habían celebrado en Caracas una reunión de trabajo para planes de futuro y en el rescate del espíritu de México. El proceso de negociación sigue sin fecha de reanudación. O sea, se especula que puede ser este mes o a comienzos del otro. Pero vuelvo y digo, Estados Unidos está pidiendo claridad, seriedad y cosas puntuales O si no, apague y vámonos Y que se atengan a las consecuencias Ahí les dejo esa perlita Hasta una próxima oportunidad